Estamos aquí presentes, la vida, la vida de las organizaciones estando, fortaleciendo eh, la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Que de los hombres acompañando esta situación crítica en frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos.